En este video vamos a ver generalidades del sistema nervioso central. Entonces, lo primero que vamos a hacer es clasificarlo. Para esto pueden utilizarse dos criterios, que son el funcional o el morfológico. La clasificación funcional incluye la vida de relación y la vida vegetativa. La vida de relación es todo aquello que nos permite conectarnos con el medio. La vida vegetativa, en cambio, es la que ejerce control sobre el cuerpo de manera inconsciente. Para el estudio anatómico utilizamos más la segunda clasificación, que es la morfológica. La misma nos divide al sistema nervioso en periférico y central, en el cual ahondaremos en este video. Se denomina sistema nervioso central a toda porción del sistema nervioso que se encuentra en situación medial. Está recubierto por estructuras óseas, que son los huesos del cráneo y la columna vertebral. Además, envuelto por meninges. En esta imagen observamos la cabeza ósea, que se divide en cara y cráneo. En el cráneo se alojan las estructuras del neuroeje. En la siguiente imagen observamos la columna ósea. La misma se compone por vértebras cervicales, torácicas, lumbares y sacras. Este contenido se desarrollará en otra oportunidad. Además, las estructuras están recubiertas para su protección por las meninges. Las meninges son tres. Desde externo a interno se denominan dura madre, aracnoides y pía madre. Cabe resaltar dos puntos importantes sobre aracnoides. El primero, debajo del aracnoides se encuentra el espacio subaracnoideo. El segundo, Emite prolongaciones denominadas granulaciones de Pachoni. Ahora pasemos a hablar de las estructuras del neuroeje. Desde caudal, es decir, inferior, hacia craneal, es decir, superior, encontramos médula espinal, bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, cerebelo y cerebro. El bulbo, protuberancia y mesencéfalo forman el tronco del encéfalo. Esta es una imagen del tronco del encéfalo, donde encontramos de caudal a craneal, bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Esta imagen es de cerebelo. El mismo está compuesto por los hemisferios cerebelosos y el vermis en la región central. Esta es una vista superior del cerebro, en la cual se observa los hemisferios cerebrales y la comisura interhemisférica. Esta imagen es una vista lateral del cerebro, en el cual encontramos los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital. Estas estructuras del neuroeje se encuentran bañadas por líquido cefalorraquídeo, el cual desempeña importantísimas funciones entre las cuales se destaca la amortiguación. El líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado de plasma que se genera en plexos coroideos de los ventrículos laterales. Al día se producen 400 mililitros y circulan entre 140 y 150 mililitros por el sistema ventricular. Este sistema se compone por los ventrículos laterales donde se produce y circula el líquido cefalorraquídeo. Y, a través del agujero de Monroe se dirige al tercer ventrículo. El mismo está situado entre los tálamos. Desde allí y pasando por el acueducto de Silvio, llega al cuarto ventrículo. Y, por los agujeros de Mayendi, que son laterales, y agujeros de Lushka, que es central, pasa al espacio subaracnoideo, donde circula para reabsorberse finalmente en las granulaciones de Pachoni. Eso es todo. Para ampliar información sobre este tema pueden consultar el libro Snell o Bullet. Muchas gracias por su atención.